¡Hey! Muy resultados a todos, aquí Dominio Gamer en un nuevo gameplay de Terraria Y bueno amigos, continuamos con la serie de Terraria por 2 en su décimo capítulo Aunque en realidad no sería su décimo capítulo, sería básicamente su... Bueno, primero déjenme hacer lo que estoy haciendo ahora para luego decir lo que haré después eh, Lo que estoy haciendo ahora será que voy a invocar el jefe este de, de la mirada extraña eh, ¿Cómo se llama? Mirada Desconfiada Así que lo voy a invocar y luego continuaré con las presentaciones. Ok, ahora me siento más feliz. Y bueno amigos, quería decirles que, en, que básicamente este no es el décimo episodio, sino el noveno en su segunda parte. Así que creo que ya eso estará claro en el tema o no en el tema, en el, en el título cuando vayan a ver el video. Pero en fin, lo que haremos en este episodio será matar al ojo de mira, de mirada desconfianzuda o desconfianza que si sí, yo no sé que ya creo que ya lo maté creo que si sí, no te resistas que ya es tu, tu muerte está cerca ok ya lo he matado okay, ok básicamente he matado a este a este ojo varias veces tres veces en realidad en lo que va de la, del canal pero lo he matado dos veces en este episodio ¿Por ¿Cómo que dos veces en este episodio? Se preguntarán algunos Bueno, lo he matado dos veces en este episodio porque he tenido unos pequeños problemas O dificultades técnicas, para decirlo un poco más profesional Pero he tenido unos pequeños problemas y no lo he podido grabar O sea, bueno, lo grabé Pero de, luego de grabarlo se borró solo No sé por qué, pero ya eso se ha, se ha estado solucionando lo que es en este episodio ya lo solucioné aquí y también o sea maté a este ojo y maté al gusano ese y no se guardó la no se guardó el video se borró porque tenía la memoria demasiado llena entonces bueno tuve que grabarlo varias veces y ya que lo he logrado por fin se los traigo aquí ya que está todo pero bueno eh, sigamos sigamos con las presentaciones que no, no he terminado de decirle a ver este episodio o sea el noveno episodio se tratará en tres episodios el cual sería el primero que sería básicamente prepararnos para este episodio en este episodio me ocuparé de matar a, al ojo y al gusano luego en el tercer episodio mataré al al esqueletón me expliqué ahí y ya luego luego de decir todo lo que se supone que haría en este episodio sería básicamente comenzar y guardar todo esto, a ver, porque esto no me sirve para nada Quiero guardar, quiero tener lo que es el inventario vacío Para poder salir a explorar He tenido unos pequeños problemas, ya lo dije Porque he conseguido incluso hacerme una armadura casi completa Y conseguí una, una nueva arma que está ahí arriba No sé si lo alcancen a ver en el... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la octava casilla hacia la izquierda. Verán que ahí tengo una nueva alma. Que ni siquiera la he usado. No sé ni, que, ni qué es lo que hace. Pero bueno. Básicamente en este, en, en este episodio lo que haré será. No en este episodio no. En este momento lo que estoy haciendo. Es ir a, a buscar el gusano ese. Porque quiero matarlo. Aunque ya lo había hecho pero para no perder la costumbre ya saben Y luego ya ir a matar el esqueletrón Y terminar con lo que es este episodio Este episodio no será muy, muy largo tampoco O no este episodio, esta parte del episodio no será muy larga También quería aprovechar para decirles que ahora que me recuerdo, ahora que lo veo Fíjense bien en las botas que traigo Botas cohete, botas cohete Las conseguí también en el anterior capítulo ¿Cómo? Bueno, hice una mazmorra y no se guardó nada Bueno, se guardó, pero no el video, se borró el video Pero, bueno, cosas que suceden en la vida Así que, lo que haré hacer ahora es ir a buscar el gusano este Que lo que hay que hacer es, para poderlo buscar, es ir a buscar las sorbes Que si tengo suerte, las encontraré en este episodio Porque ya las había destruido en el anterior capítulo Porque creo que ya no quedan muchas sorbes a ver, solo espero no caerme, solo espero no caerme Y por cierto aproveché para decir también que deben de, un ejemplo, leen mis videos Deben leer las, la descripción porque siempre cuando olvido algo, un ejemplo, oh miren una ya Le estoy señalando con mis dedos pero no se han dado cuenta eh, Un segundo amigos, eh, ya antes de, un segundo y bueno amigos, continuamos, <ríe> he, he, he logrado llegar hasta allá porque, ok, ok, ok, a ver, a ver, a ver, a ver, lo ¿por qué hice ese, hice ese corte? El corte del video fue por el simple hecho de que iba a durar demasiado picando y para no durar tanto simplemente lo corté para que no se le saca tan pesado, así que, bueno, lo corté y rompí el orbe y ahí mismo he aparecido. Me ha aparecido el gusano este y ahora estoy en camino a, a derrotarlo Básicamente la estrategia que he preparado antes de comenzar el, el video Ha sido despertarlo y salir a la superficie a matarlo Porque aquí me he dado cuenta varias ocasiones que no se puede matar O tal vez sí, pero si sí eres muy pro, cosa que yo no soy Así que iré a la superficie y aprovecharé también para ir al esqueletrón Y por ahí mismo matar al gusano A ver... Había dicho, iba a decir algo, estaba diciendo algo. Ok, ok, ok. Eh, siempre recuerden leerse la descripción porque ahí es donde aprovecho para decirle las cosas que olvido decirlas en el video. Un ejemplo, lo que lo que había olvidado para decirle en el video había había sido lo de la meta, que también me ha adelantado un poco y eso lo diré a más adelante. Así que leanse la descripción porque es donde olvido, uno sea, es donde escribo lo que olvido decir durante el video. Si ven cada video, cada video mío, siempre leen la descripción. Se los recomiendo y creo que será más para más en beneficio para ustedes que para mí. Por el simple hecho de que si, de, si debo de decir algo importante, que olvido decir por el video, lo digo por ahí. Si ustedes no lo leen, entonces se lo, se lo pierden. Ya saben. Así que siempre lean la descripción, amigos. Así que a ver, tengo que matar estos eh, bichos porque se multiplican y casi he estado al borde de la muerte, esto es la batalla más épica, porque he estado al borde de la muerte, me han dejado con un solo corazón en más de una ocasión, y he logrado sobrevivir. A ver, tengo que decir muchas cosas, si no creo que me vaya a dar el tiempo, porque tampoco he dicho cómo es que grabo el video, para que se oiga lo de, lo de, eh, para que se oiga lo de adentro, que también lo voy a decir, tal vez si me acuerdo lo diga en un videoblog, tal vez, o igual lo digo aquí, ok, ok, ok. Lo voy a decir aquí. ¿Cómo grabo esto? Esto lo grabo por fraps. Y fraps para. no, O sea, fraps no deja que uno pueda grabar bien el sonido de adentro de la computadora y el sonido tuyo. Así que lo que hago es básicamente grabarlo sin sonido y luego grabarlo por Camtasia. El sonido de afuera. A ver, creo que me expliqué ahí. Si no me expliqué, bueno, pues entiéndanlo. <risa> ok. Hay que matar a este pequeño malísimo bicho de entremetido. Y ya lo maté. Perfecto. Tengo muchas cosas. <ríe> a ver. Entonces si ustedes se dan cuenta de que hay algunos altibajos. O sea, no altibajos. Si hay alguna desincronización. ¿Esto qué es? Madre mía, no me había fijado que era este. Eso es un hombre. Este es un orbe de luz que me proporciona luz. Pero no sé ni cómo rayos fue que lo tomé. Pero bueno. Si se dan cuenta que hay algunos... O sea, yo lo que hago es que juego y luego grabo la voz mía. Creo que eso está más que claro. <ríe> Así que no tengo que decir más nada. Hemos llegado aquí. Ya casi estamos llegando a donde está el, el esqueletrón. Y si se han dado cuenta, estas botas son de lo mejor. Porque estas botas hacen que uno vaya más rápido. Es decir, he cortado bastante tiempo solamente volando con estas botas. Y tengo menos riesgo de muerte. Aunque también tengo más riesgo de muerte porque si caigo... Entonces, si se me va a la fuerza como hay y caigo desde muy alto, podría morir. Ok. Me estoy rese O sea, se me, se me reseca la voz. Y ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Ok. A ver. Y bueno, amigos. <ríe> hemos llegado al final del episodio. Espero que les haya gustado. Like y comenten. Y recuerden también que ya lo iba a decir ahorita. Recuerden que ahora tenemos una meta que es llegar a los 100 suscriptores antes de febrero Ya saben amigos, si, soy, si son nuevos en el canal y han visto este video y les ha gustado y quieren ver más Les aconsejo que se suscriban si no saben lo, para, lo que es suscribirse, es he llegado Si no saben lo que es suscribirse, suscribirse es, es como hacerse socio, o sea seguir, es como un twitter Es como seguir a un youtuber y así a medida que yo vaya subiendo los videos, ustedes los van a ir viendo Perfecto, me he explicado antes de que se termine. Y eh, sin más nada que decir, me despido aquí. Chao, chao.